Don Vicente Belvis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Oquito. Buenas noches a nuestros telespectadores. ¿Cómo estás, Vicente? Oye, arrójanos un poco de luz sobre el sin este de la guerra del agua. Vamos a ver, tú lo has explicado creo que bastante, bastante bien, por lo menos a mi entender. Aquí hay que poner encima la mesa y hay que ser muy prácticos. Yo, aunque esté eh, en un diario... Eh, estudié ciencias puras, Te voy a aplicar el método científico. Voy a intentar ser Juan y porque luego nos dirán, es que si eres de derechas, es que si eres partidista, no. Que nos diga lo que les dé la gana, nos da igual, Vicente. Claro, bueno, lo primero, el gobierno de Escapaña acaba de descubrir <coughs> el climático y la sequía, o sea, enhorabuena, has sí. descubierto América 700 años <risa> después. Bueno, pues eh, esto ya se preveía en gobiernos, recordemos, de José María Aznar, con el Plan Hidrológico Nacional, que Así cuando es. Zapatero directamente lo eliminó. No ha habido un plan B desde entonces. El okay. plan B han sido eh, desaladoras, desaladoras. De llevar yo al caso de la Comunidad Valenciana, porque creo que hay que contraponer lo que se está haciendo en Andalucía, partidista y electoralista total, con lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. Justo todo lo contrario. Eh, entonces, vamos a ver, ¿aquí qué se hizo? Se eliminó todos los planes de Cuenca, no se acabó ni siquiera de la riada, esa riada en el año 1957 que arrasó Valencia, no se han acabado desde el año 1957, ojo, eh. más de 50 años después las infraestructuras que habían previstas eh, y que se han hecho una serie de saladoras que hoy hemos visto que a través de Acuamed eh, ha servido y, ojo, está investigándose ahora en el caso azul, para que algunos hicieran caja eh, y sobre todo una posible, más que posible, financiación en B del Partido Socialista a nivel de España, ex obrero y ex, -espa y ex español, como tú bien dices, y aquí de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. Eso por una parte, pero hay que, que contrastar y hay que, que ver. Vamos a ver, no podemos estar hablando del cambio climático de sequía, que a ver las islas y quien lo niegue es negacionista de la realidad, uh -huh. pero lo que no podemos hacer es estar como están anunciando los agricultores, eliminando azudes y presas pequeñas. Dices, pero vamos a ver, estamos locos en plena sequía, lo que hacemos es desembalsar agua. Esto, muchos agricultores están poniendo la, las manos en el cielo, luego te dicen, no son africanos, vale, son azudes, pero recordemos, los azudes se construyeron para embalsar agua, elevarla y que pudieran regar. Por... Si los eliminamos es que... y están regados con agua, ...perdón, estar con electricidad... ...para poder impulsar esa agua... ...o sea que ahora es gratis... ...no nos saldrá tan eterno... ...el tema de las desaladoras... ...el tema de las desaladoras... su componente eh, también... ...malo para el medio ambiente... Ah, ...las desaladoras lo que hacen es que llevan el precio del agua... ...sobre todo el problema de las desaladoras... ...es que luego pierden salmura al mar... ...y al final acaba con estas placas de posidonia... ...con lo cual el ejemplo tampoco es demasiado bueno... ...pero aquí qué se está haciendo en la albufera... Pues en la se prometieron 600 millones de euros, es uno de los humedales después de los, o sea, los más importantes de España, se prometieron para eh, que esas aves y, y este terreno estuvieran más o menos mejorables, porque está en una situación bastante crítica también, pero al Gobierno no le interesa hablar. Prometieron 600 millones y al final quedaron 6 de esos 600 millones, con lo cual… Eh. Y, por supuesto, en el tema del agua de la comunidad valenciana y llegar a ser tendríamos inundaciones ciudadanas y esa agua qué hacemos con ella pues la vertemos al mar porque no hay depósitos para poderla eh, a la época de sequía tener algo clava. creo que además también en este programa hace una semana próxima de esto si no recuerdo mal Eurico, que desde la época de la dictadura ¿Vale? Era tan mala la dictadura, por supuesto que era mala, pero es que ni se ha construido un solo pantano, ni embalse grande desde entonces. Entonces, estamos haciendo aguas, pero la política es perfecta. Está, está claro. Y bueno, las desaladoras, claro, este, este asunto sería eterno. Que fueron un grandísimo negocio. ¿Tú te acuerdas que había una paisana, que es la señora de don José Borrell, Cristina Narbona, que después también fue presidenta, no sé si lo sigue siendo, honoraria, honorífica o emérita del Partido Socialista Europeo Español, que era ministra de Medio Ambiente. Y yo luego he leído por ahí eh, que han sido un negocio fabuloso, para los socialistas y para empresarios amiguetes que se forraron con aquello, con las resaladoras. Porque aquí se está averiguando dentro de la trama azul, que recordemos esa <coughs> tema de qué malo es el Partido Popular que ha, ha llevado la corrupción a la comunidad valenciana, pues resulta claro. que ahora no se quiere investigar en cortes valencianas, se niegan los que se denominan progresistas y quieren transparencia, tanto el Partido Socialista como Compromiso, como Unidas Podemos, se han negado a investigar esa trama azul. ¿Por qué? Porque vincula directamente al Partido Socialista. Una trama azul en la cual, ojo, hablamos de trasvases. Para construir parte del trasvase Tajo eh, Segura eh, parece que se desviaron hasta 5 o 10 millones de euros. No han sabido cuantificar exactamente cuánto, pero es una barbaridad. Ojo, para hacer un trasvase de unas obras, al final se han derivado ya no era el 3% en catalán. Aquí estamos hablando del 5 o del 10%. Nadie habla de ello. El problema de todo esto es que cuando se acabe juzgando habrá prescrito. Entonces, eh, se quedará prácticamente impune. Y ojo, aquí tenemos nuestra particular guerra del agua, porque además, eh, si evidenciamos criterios científicos, no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque aquí se pretende, con el, a, el caudal del tajo, aumentarlo hasta unos niveles… Se reporta el trasvase tajo, se pone un, cerca de un 50%. Ojo, porque el otro día me reuní yo con bastantes asociaciones de agricultores y me están diciendo que en los últimos 10 años, sobre todo, tampoco se han cumplido las reglas del trasvase, cada vez con criterios científicos. Ojo, y ahora voy a ser muy científico en ese caso. Se decía, se han de trasvasar 30 hectómetros cúbicos. Llegaban 10 o 15. Entonces, en los últimos 10 años se han trasvasado un 50% menos oh. de los criterios técnicos, con lo cual alguien está robando. Wow a los alicantinos. Esa huerta a Europa, él se asegura que al de semana, Murcia, eh, el sur de la Comunidad Valenciana y llega prácticamente también a Andalucía, eh, en algunos casos pues, han tenido la mitad de agua que se les había prometido y ahora se va a recortar de esa mitad la mitad. Ya veremos porque muchos de ellos te dicen que este año mismo no han plantado sus cosechas porque no les da. dice. mira, para eh, conseguir un kilo de tomates necesito X litros de agua. Con claro. el pase, ni, el, ni, un cuart, ni una cuarta parte, ojo, y aquí en la Comunidad Valenciana no en otros territorios, pero aquí se ha invertido muchísimo en riego a goteo. Hay muy pocas zonas que se ríen a manta, que se llamaba que era inundación. Casi todo riego por goteo. Se ha gastado un dineral. Eh, los, eh, los agricultores han invertido muchísimo dinero y ahora se les deja completamente la estacada. Ojo, unos agricultores que con el precio del topaje del gas también lo pagaron en la electricidad. Recordemos cuando incluso en verano pasado ya hablaban de facturas que les llegaban que habían triplicado por tres los motores de, de agua que van a electricidad. Entonces, esto al final es una tormenta perfecta y lo que nos dicen los agricultores, sobre todo de la zona de la Vega Baja, de Alicante Sur y de Murcia, es que prácticamente la mitad abandonarán sus fechas. Ojo, en la Comunidad Valenciana ya un 20% de las tierras cultivables están abandonadas. Luego no hablemos de incendios forestales y de problemas por el abandono de tierras. Esto al final se tiene que englobar en algo mucho más importante. ¿Es un problema político? Sí, pero los políticos se, se ponen el traje ecologista solo para algo que les interesa. Sé, sí, señor presidente del Gobierno, y como saben ustedes, que viajar en Falcon precisamente no es lo más ecológico del mundo. Está, está claro. Vicente Belvis, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias por arrojar un poco más de luz sobre este asunto, que técnicamente pues para muchas personas que a lo mejor somos del interior o, o bueno, pues pues nos resulta un poquito más abstruso o más ajeno. Gracias, como te digo, por tu análisis y te envío un abrazo. Gracias, Eurico, y buenas noches a todos. Muy buenas noches, Vicente.